Laenia copetona, el fiofio ventriamarillo, es una especie de ave paseriforme perteneciente al género Laenia que integra la familia Tyrannidae. es nativa del Neotrópico. Es también denominado fiofio copetón Argentina-Paraguay. Laenia copetona Colombia-Nicaragua, Laenia copetona Costa Rica Elenia, panza amarilla, Honduras. Elenia, vientre amarillo, México. Bobito copetón, vientre amarillo, Venezuela. Fio, fio de pico amarillo o guaracaba de barriga amarela en portugués, Brasil. Los adultos miden aproximadamente 16 centímetros de largo y pesan alrededor de 24 gramos. Es una cresta erizada bien evidente, principalmente al cantar. Son de color marrón verdoso en la parte superior, con un tenue anillo ocular blanco, alas más oscuras con dos fajas blancas, garganta blanca, pecho grisáceo, vientre amarillento. Habita el área comprendida entre el sur de México y la península de Yucatán hasta América Central y Sudamérica, hasta el norte de Argentina. Es una ave común en los arboledas semiabierta en los jardines y en las zonas de cultivo. Es la elaeña más común en áreas degradadas. Es un ave común en su hábitat y la IUCN no considera que se encuentra en peligro de extinción. A pesar de la apariencia apagada, tiene un temperamento agitado, posa en locales expuestos y atrae la atención. Se alimenta de frutos rojos y de insectos. Suele atrapar a los últimos durante el vuelo, después de haberlos divisado desde un punto de apoyo. Y a veces los toma directamente de las plantas. La especie también se une a otras para formar colonias, colocándose a distancias considerables entre las ramas de los árboles. Fabrica nidos cerrados y deposita de a dos huevos blancos con manchas rojas por vez. La hembra incuba por 16 días y cuida a la cría antes de que ésta pueda volar, aproximadamente por el mismo periodo de tiempo. Los pidofíos sufren los ataques de pequeños mamíferos omnívoros tales como el tití común, el cual suele derribar su nidos durante la estación seca cuando las frutas escasean, pese al esfuerzo de los pájaros para defender su lugar. Paruyenta tiene varios llamados, todos exuberantes y roncos. Los más frecuentes son un biur y un ricky biur. Por lo general, doblado, la pareja hace duetos. La especie Laboucaster fue descrita por primera vez por el naturalista sueco Carl Peter Thunberg en 1822 bajo el nombre de científico de Pipra Laboucaster. Localidad tipo presumida Río de Janeiro, Brasil. Puede estar estrechamente relacionada a la Aenea anteriormente tratadas como específicas, pero las áreas de distribución se sobreponen ampliamente en Brasil y tienen vocalizaciones diferentes. Se reconocen cuatro subespecies con su correspondiente distribución geográfica. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.